Listo, estamos en vivo. Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidas y bienvenidos a este espacio del segundo encuentro de educación ambiental de la región Huetar Caribe, organizado por la sede Caribe de la Universidad de Costa Rica y la unidad regional Huetar Caribe del Instituto Nacional de Aprendizaje. Estaremos compartiendo con la compañera Carla Elena Guzmán Velázquez, con quien vamos a conocer y sentir desde otras miradas como una inspiración para pensar una sociedad con valores centrales como la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad, a través de su exposición llamada ECOFEMINISMO desde la adaptación, la resiliencia y la sustentabilidad. Carla es geógrafa, activista ecologista, y docente de educación popular feminista. Como investigadora está vinculada a procesos autónomos y proyectos autogestivos en la Ciudad de México. Forma parte de Geobrujas, una comunidad de geógrafas, Mujeres y la Sexta de la Red Zapatista, de la Cooperativa de Mujeres Hierba Crecida que trabajan por la salud y la tierra entre otras. Facilita de manera independiente cursos y talleres de ecofeminismo, mapeo del cuerpo, agroecología y emociones. Tiene además estudios de maestría en sociedades sustentables, en ciencias de la complejidad y ha realizado estudios feministas desde América Latina, danza, terapia, justicia transicional y derechos humanos y cuerpo y emociones. Eh, solo para recordar que al final de la exposición vamos a abrir un espacio de diálogo y preguntas y que las preguntas las pueden ir haciendo en el Facebook. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Carla Elena. Muchas gracias por el preámbulo. Ahí me escuchan bien. Para estar pendiente. Y comenzar. Bueno. Pues gracias por la invitación. Es, es un gusto estar con ustedes. Sobre todo en, en un momento tan importante para hablar de las problemáticas ambientales y de las estrategias que requerimos para la educación ambiental y las metodologías que nos pueden ayudar a encontrar elementos que eh, nos puede brindar el ecofeminismo desde sus distintas vertientes teóricas y políticas, pero sobre todo que nos pueden cobijar en términos de adaptabilidad, resiliencia y sustentabilidad. Y con esto quiero comenzar también partiendo de una pregunta en torno a las posibilidades de crear, de gestionar y de proponer alternativas en un mundo tan complejo como en el que, y con tiempos tan difíciles en los que nos encontramos. Entonces, quiero comenzar con una pregunta desde una postura crítica. ¿Adaptación, resiliencia y sustentabilidad en un mundo bélico? Y comparto estas imágenes porque al día de hoy el nivel de violencia que se ha suscitado en diferentes pueblos de América Latina y del sur global, principalmente en comparación con otros territorios, me hace pensar muchísimo en cómo podemos adaptarnos en un contexto de tanta violencia como lo que está sucediendo en Colombia, que no deja de ser tendencia en las redes sociales, ¿no? que se está pidiendo auxilio de SOS Colombia nos están matando. ¿Cómo podemos ser resilientes también cuando existe un estado bélico, genocida, como es el de Israel, contra el pueblo de Palestina? Y cuando incluso también existen plataformas de empresas como Google Maps, que ya borraron del mapa, ...a un pueblo completo que ha padecido la violencia extrema por distintos elementos, porque sabemos que también es complejo eh, hablar del tema, pero que es importante mencionarlo y decirlo, cómo poder ser resilientes en un contexto de guerra. Y en la tercera imagen, tomo una campaña que se está, está surgiendo desde Ambulante, a, acá en México, que se llama Futuros Indígenas, y que también invita a reflexionar que el futuro es un territorio a defender. Y hablar del futuro es de pensar en nuevos horizontes y posibilidades para adoptarnos ante la crisis, para ser resilientes ante la violencia, pero también para buscar construir otros mundos defendiendo a los pueblos originarios que siguen resistiendo ante el despojo, ante la violencia y donde principalmente las mujeres y las niñas son quienes padecen todavía más esta violencia en todos los niveles económicos, políticos, ambientales y culturales. Y de esto va a ser nuestra plática de hoy. Yo quisiera compartirles algunos elementos, pero me parecía muy importante iniciar con una pregunta crítica de ¿se puede? ¿Cómo le podemos hacer? Entonces vamos a iniciar con algo que yo iba buscando, eh, pensar en cómo poder guiar esta intervención para este encuentro. Y pensaba que este pensamiento eh, que tenemos tan lineal que nos ha creado no solo la academia, sino también la forma en cómo nos educan, ¿no? de naces, creces, te reproduces, tienes que casarte, si eres mujer tienes que tener hijos. Y tienes que cumplir roles de cuidados, no solo sobre ti, sino sobre todos los integrantes de una familia. Y aquí hay una crítica muy buena que nos pueden plantear los múltiples movimientos feministas, pero principalmente los ecos que surgen desde un feminismo que ya no busca ser antropocéntrico, de un feminismo que está poniendo en el centro la vida pero que también está dialogando con otros movimientos, norte, sur, sur, norte. Y creo que aquí hablar de resiliencia, adaptación y de sustentabilidad es también hablar de las contrapartes, como la resistencia, como la transgresión, entendiéndose como otra forma de adaptarse al superar obstáculos y al ser irruptiva y también desde la autogestión como un elemento clave para realmente que la sustentabilidad no se quede en un discurso de los organismos internacionales o en un discurso que le sirve a los sistemas económicos del mercado verde, lo que le llamamos el capitalismo verde, y regresarle la autonomía a las personas a que puedan autosostener la vida en cada territorio. Entonces, bueno, esta es la propuesta de, del día de hoy de esta charla y vamos a comenzar con la base y e irla, irla tejiendo con los otros conceptos para ver qué nos puede ir aportando el ecofeminismo entre las reexistencias resilientes, la transgresión adaptativa y la autosustentabilidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los elementos clave. Voy a partir de las dos palabras que, claro, surgen de la modernidad y son occidentales. De dos movimientos que han surgido, el movimiento ecologista y el movimiento feminista. Y que estos dos movimientos también son epistemologías, son conciencias sociales, la ecología tiene mayor validez dentro de la ciencia eh, y el feminismo, dentro del activismo social de las mujeres. Cuando conjuntamos estas dos epistemologías, movimientos y vertientes, encontramos que hablar del ecofeminismo es partir de comprender la conciencia de hacernos eh, cargo de dos cosas clave. Primero, ¿Dónde estamos situadas como personas? ¿Dónde estamos paradas? Y sobre estos pies en el que nos posicionamos y tocamos la tierra y en el territorio que vamos caminando, entender que nuestra huella ecológica tiene un impacto y una gran contaminación no solo sobre el espacio en el que nos encontramos o sobre los usos y costumbres, Sino también ese impacto es sobre el deterioro ambiental y que somos corresponsables más no culpables, porque ese es el discurso que luego nos vende el sistema de eres culpable del cambio climático como individuo. Pero entonces cargar con culpas no ayuda a procesos organizativos y movilizaciones para realmente poner el dedo sobre quienes están generando el mayor impacto ambiental, que son las mineras, que son todas las empresas extractivistas, que son quienes están despojando el agua, que, es que son quienes están haciendo los megaproyectos. Y entender que todo esto que ha generado, de toda esta denuncia que ha creado, eh, nos ha puesto sobre la mesa el movimiento ecologista, es justo hablar de que tenemos una corresponsabilidad cuando solo somos observadores de un modelo económico de despojo. Y hay que tener los pies muy bien plantados sobre la tierra y comprender que, de la misma manera, este modelo de subordinación y extractivismo se ha dado sobre la mitad de la población del mundo con mucho mayor violencia que es sobre el cuerpo de las mujeres y las niñas. Entonces, acá, el ejercicio es que para adentrarnos en el ecofeminismo, también hay que ser conscientes de reconocer la otra huella, que es la ancestral, y reconocer las, las desigualdades históricas y geográficas que hay en nuestro linaje femenino. Y si reconocemos estas desigualdades históricas y geográficas de las mujeres en la historia, de nuestras familias, entonces comenzamos a hacer conciencia de una genealogía feminista, no es lo que urge es visibilizar no solo la subordinación histórica de las mujeres, sino también del extractivismo que existe sobre sus cuerpos. Y esto ya lo han dicho muchas mujeres, como la Rita Segato, que ha planteado que el cuerpo de las mujeres también se ha convertido en un botín de guerra. También se extrae por el mercado para vender, para mercantilizar. No solo se mercantiliza la naturaleza, sino se mercantiliza... El cuerpo de las mujeres para, para sostener un modelo de desigualdad donde se objetiviza, se esencializa a los géneros, pero también se les despoja de las posibilidades para obtener o llegar a hacer proyectos o dirigir espacios intelectuales, políticos o económicos con equidad. Sin embargo, también hay críticas sobre el concepto de equidad porque es complejo plantear algo así en un modelo patriarcal. Y el patriarcado es esta raíz, es esta palabra compleja que en realidad lo que significa es se sostiene un poder hegemónico de los hombres a lo largo de la historia, pero no cualquier hombre, ¿no? Hombres blancos, racializados, hombres de poder y principalmente que controlan eh, poder económico, poder político, poder social, sobre el territorio de la tierra y el territorio del cuerpo de mujeres y niñas y de otros hombres empobrecidos. Esto es un resumen, pero vamos a ahondar en todos los aportes que nos ha estado brindando tanto las epistemologías del sur como del norte desde los ecofeminismos. Yo nada más hago aquí como una pequeña reseña como para inquietar y provocar a quienes estén en la audiencia de tener la curiosidad de vamos a posicionarnos sobre nuestras plantas de los pies y reconocer ambas huellas, la ecológica y la ancestral, y ver que hay vínculos de conexión entre ambas. Entonces comenzamos aquí con visitar estos orígenes y a estas precursoras clave del ecofeminismo en el mundo. ¿Por qué pongo un mapa al revés? Bueno, porque es importante romper con la orientación que nos ha impuesto también la geopolítica global. Y pensemos que ¿por qué no puede ser el sur nuestro norte? Y también la invitación con lo que vamos a hablar hoy es Buscar un horizonte anticolonial, apostemos por un proceso de decolonización en nuestra forma de entender y ver el mundo. Nos surge, nos los están planteando las mujeres desde el sur global. Entonces, ver los territorios desde otra perspectiva y verlos también desde eh, una mirada alternativa no reconocida por la ciencia hegemónica, sino desde la herbolaria, desde las plantas, también es importante eh, comenzar a jugar con los mapas y llevarlos a eh, visitar, visitar los territorios que a veces también los mapas no nos muestran. Hay cartografías en resistencia que no, no aparecen tan fácil ni en las redes sociales ni en la realidad inmediata. Entonces los antecedentes del de ecofeminismo, y hablo ahorita en singular como lo primero que surgió en los años 70, pues tiene muchísimas luces en muchas geografías. Pero bueno, yo tomo eh, estos ejemplos que son como los más emblemáticos porque son los movimientos de mujeres de los que más he escrito, de los que más he estudiado, principalmente el de la India, el movimiento Chip. Y Chipko significa, por, eh, en lenguaje hindi, abrazo. Y este movimiento significó un abrazo a los árboles que surgió en la India por un grupo de mujeres de la región de los Himalayas, que lo que buscó fue denunciar los megaproyectos que se fueron a instalar en la región para despojar la tierra para talar los árboles, para extraer a lo máximo los recursos que eh, tenía la región. Y fueron estas mujeres quienes se pusieron al frente, en la línea de fuego, abrazándose a los árboles para no permitir que se talaran. Y este movimiento es emblemático tanto para el ecologismo como para el feminismo, porque se conjuntan estas dos luchas eh, desde visibilizar la desigualdad histórica sobre las mujeres, el empobrecimiento o lo que ahora se le llama la feminización de la pobreza, porque la pobreza tiene un rostro principalmente de mujeres, de mujer en todo el mundo, quienes más padecen eh, la violencia y el despojo sobre la tierra. Y este, este movimiento inspira a muchos otros. Y es de donde surge una de las mujeres emblemáticas, no solo en el pensamiento ecofeminista, sino en el activismo de las defensoras ambientales, que es Pandana Shiva. Y ahorita la vamos a ver. Entonces, en el 76, en África, en Kenia, surge otro movimiento también emblemático, que es el cinturón verde. Y también acá hay otra mujer que ahorita vamos a revisar, que es Wangari Maathai donde se empieza a generar una movilización de mujeres para regenerar la tierra entre contextos muy adversos sobre guerra, eh, violencia sexual, violencia de Estado, desaparición forzada. Entonces, una forma de rehabilitar eh, los territorios de las mujeres fue hacer estos movimientos agroecológicos de reforestación como una forma no solo de reivindicación de cada territorio, sino de resistencia. Y, y otro más, que este voy a tocar muy breve, porque está, está poco documentado en el habla hispana, la mayoría, la información del club Seitaku de Japón, que surgió en 1989, está, eh, algunos textos en inglés y otros están en japonés y en otros idiomas, pero también hay que mencionarlo porque es un, es un movimiento de mujeres clave urbano popular. También da lucha por la vivienda digna, pero también por la calidad de vida dentro de las ciudades que se está perdiendo. Entonces, estos tres movimientos, digamos que son eh, ejemplos de antecedentes de toda esta epistemología que surge de, las, eh, de los ecofeminismos en el mundo. Entonces vamos a comenzar acá con ¿Quién acuñó el término? Si bien acabamos de ver que en los años 70 se da un auge de movilizaciones de mujeres en diferentes territorios, Japón, en Kenia y en la India, ojo, no surgieron del occidente, sino en otros territorios, hay una mujer francesa que escribe un libro, Feminismo a la Muerte, y que se vuelve el libro base teórico de lo que ahora llamamos epistemologías ecofeministas. François Dubon, ella fue una mujer que no solo fue una gran activista y filósofa, sino que se metió a hacer críticas que en la época no se hacían como denunciar a la industria farmacéutica y todo el boom de la pastilla, y de la medicalización del cuerpo de las mujeres. Y es algo que se dejó en los años 70 como muy poco mencionado, muy poco hablado. Pero ella también funda este primer movimiento revolucionario gay en Francia, y que también marca un parteaguas en el movimiento ecologista de las comunidades LGBTIQPA. Ah, y bueno, ya, ya podríamos hablar de que ya son múltiples disidencias sexogenéricas las que entran cuando hablamos de temas de género o performatividad. Y ella es pionera. Entonces, bueno, François Dubois no solo acuña el término, sino hace toda una crítica teórica y política sobre los pesticidas, sobre los fertilizantes, sobre el exceso de fármacos, sobre el cuerpo, principalmente a las mujeres. Y sus textos van creando toda una reflexión en las generaciones que eh, vienen y ella escribe esto en, en los setentas, en 1774 y en Kenia Wangari Masai funda el movimiento del cinturón verde en los, en, también en los setentas como vimos como eh, uno de los movimientos clave del movimiento ecofeminista, y ella, bueno, ella es una bióloga que fue la primera mujer que le obtuvo un doctorado en Kenia en, en biología, estudia también ecología política, eh, este, es como un, Wanghari, yo creo que más que un símbolo, un símbolo de referencia, es un símbolo de resistencia de las defensoras ambientales, porque aparte ella inspira con pedagogías ¿no? para la defensa del territorio y de educación ambiental. Entonces, Juan Jari tiene estos cuentos que les recomiendo mucho, si pueden encontrarlos, de eh, donde promueve la conciencia sobre la reforestación, sobre la importancia de la agroecología y de la regeneración de la tierra, y principalmente ella es pues la, eh, encabeza todo un, un movimiento de seguridad alimentaria y de conservación de semillas en Kenia, más todos los otros proyectos de cuidado que se gestó con el instituto que ahora lleva su nombre. Y es, es fuerte también ver que muchas de estas mujeres eh, como ella y como Rachel Carson y otras más, pues murió, mueren de cáncer de mama. ¿no? Cánceres muy adversos, que también hay poca investigación, pero hay que decirlo, hace falta revisar qué está pasando con este auge de una enfermedad que nos está trastocando a muchas personas, eh, pero principalmente a las mujeres. Entonces, Juan bueno, pues encabeza todo este movimiento, tiene toda una, una gran gama de libros. Yo recomiendo mucho el Devolver la Abundancia a la Tierra porque, aparte de que ella recibe, me parece que fue en 2006, el Premio Nobel de la Paz, ella comparte una perspectiva de un ecofeminismo que le llaman espiritual que no tiene que ver con connotaciones religiosas sino con cosmovisiones de los pueblos originarios o de las tribus principalmente de Kenia y de otros territorios de África. Entonces ella tiene un trabajo muy hermoso y es muy importante mencionarla siempre que hablemos de cofeminismo porque nos deja las bases eh, de estrategia, de política pública de conservación de resiliencia ante la adversidad, ante la violencia. Y bueno, yo, la, yo recomiendo muchísima que busquen y que puedan leer algo de ella. Y ella inspira a otras mujeres. Otra de ellas, que es ella es como el referente al ecofeminismo en el mundo, es eh, Vandana Shiva. Ella nace en la India, estuvo también en el movimiento Chipco, fue... Fue de las, en su juventud fue de las mujeres que encabezaron este movimiento y se abrazaron a los árboles. Y ella, pues, así como y estudia física, ella también es de las primeras mujeres en su comunidad que logra estudiar un doctorado en física y estudia física cuántica. Y eh, aparte también tiene estudios en filosofía y la ciencia. Y regresa a la comunidad a trabajar. Ella también toma las lecturas y conoce el trabajo de otras mujeres, como el de Wanhari, como el de Rachel Carson, quien escribió Primavera Silenciosa, y que también es, la, gracias a ella, es la pionera del movimiento eh, ecologista y de la sustentabilidad. Pandana Shiva la lee, sigue todas estas investigaciones y propuestas teórico-políticas, y ella lo que propone es generar diferentes estrategias para adaptarse ante el cambio climático, ante la violencia contra las mujeres, que en la India es sumamente fuerte el índice de feminicidios. Y lo que ella nos propone es un instituto de investigación y un centro de conservación de semillas. Entonces, eh, Wandana Shiva no solamente... Genera espacios de investigación de ciencia y tecnología, sino también ha encabezado todo un movimiento de denuncia contra los transgénicos, contra la patente de semillas. Eh, se encabezó hace unos 10 años un movimiento muy bueno contra Monsanto Bayer y ha apoyado y ha asesorado a múltiples movimientos sociales, en, no solo en la India, sino en América Latina, en África en el sureste asiático bueno, esta mujer la verdad es que es admirable y como saben, algunas personas eh, pues no es reconocida por la ciencia hegemónica, evidentemente no, eh, los matemáticas, las físicas las otras ciencias que les llaman duras la tachan de que ella de científica no tiene nada y que no sabe que es alguien eh, New Age, ¿no? Eh, la tachan de una espiritualista eh, con poco conocimiento, pero bueno, me parece que, toda, que todas estas críticas parten del colonialismo introyectado que tenemos en la ciencia hegemónica, que tenemos en las ciencias sociales, y nada más para que ustedes puedan conocer un poquito, porque tiene el doble de lo que yo les voy a mostrar, de lo que ella ha escrito, pues nada más aquí hay unos títulos para que podamos, eh, puedan ustedes y podamos todas saber un poquito de lo que Mandana Shiva nos ha aportado al mundo, al ecofeminismo, a los movimientos ambientalistas, a los movimientos feministas y resaltar que todo el trabajo que ha reflexionado es de, una, es de enorme calidad y le falta mucha valoración más, yo creo. Pero bueno, el primer libro que digamos que es el que nos da las primeras bases del ecofeminismo en el mundo fue Abrazar la Vida. Y Abrazar la Vida para mí es, es el libro que a mí me trajo o me abrió la puerta a la reflexión desde el ecofeminismo, pero ella ya tenía una experiencia previa cuando documentó el proceso de resistencia y de lucha con el movimiento chipco y después va haciendo investigación y análisis desde la ecología política sobre los conflictos sociales que surgen en torno al extractivismo, ¿no?, también sobre la pérdida de biodiversidad en el mundo, sobre cómo se ha instaurado un modelo de monocultivos, no solamente físico, sino también de la mente, hace una crítica eh, bastante buena a la biotecnología. Eh, va eh, Conforme van pasando los años, eh, en el 97 escribe biopiratería y ahí es donde hace una reflexión, tremenda sobre el saqueo de la naturaleza y la patente, o sea, la, cómo las patentes se vuelven otro elemento que no podemos dejar de ver porque nos están despojando de saberes ancestrales y del derecho a la conservación de semillas. Entonces ya en el año 2000 plantea esto. Y todo hablo, hablo que entrecruzado la perspectiva desde el ecofeminismo, siempre con un lenguaje incluyente, siempre visibilizando la desigualdad histórica de las mujeres, eh, plantea este problema de la, la cosecha robada, del de secuestro del suministro mundial de alimentos. Y de este libro empiezan a surgir varios movimientos de mujeres de autodefensa alimentaria. Entonces, bueno, bandana es nos ha inspirado muchísimo, eh, se adelanta también, también creo que logra visibilizar a distancia el futuro, y se adelanta con, con libros como Guerras de Agua, y ella se adelanta al escenario actual, ella ya lo visi había visibilizado 20 años antes, ¿no? entonces ya les recomiendo mucho con también la Democracia de la Tierra, que es ahora la propuesta teórico-política que ella está formulando, hablar de Democracia de la Tierra, y de hacer las paces con ella. Entonces, bueno, esto es como para que más o menos vean que el ecofeminismo tiene mucha teoría, tiene muchas metodologías, tiene mucha propuesta política, y hay que, hay que leer y hay que llevar a la praxis muchas cosas, ¿no? Entonces, también, ¿a quiénes inspiran las mujeres de la India, las mujeres de, de África, ¿no? Desde todo el territorio, no solo de Kenia. También a ecofeministas del habla hispana. Y aquí solo pongo tres, hay mucho más, pero por tiempo, eh, o sea, podríamos mencionar e iniciar siempre hablar de orígenes y precursoras con muchas otras, pero digamos que, bueno, estas son las que a mí me, me llamaron, con las que yo conecté, pero hay mucho más, muchas más mujeres que nombrar. Y bueno, Marán Terrero, me parece que ella, eh, como catalana, nos arroja desde las luchas y resistencias de su pueblo muchísimos elementos que ahorita les voy a compartir. Maristela Spampa desde Argentina, también plantea una mirada de colonial cuando habla de los ecofeminismos del sur. Y Alicia Puleo, que bien, también es, nació en Argentina, pero bueno, se fue a vivir a, a España, también nos comparte en su último libro una serie de claves para, como ella le titula, para rebeldes que aman la tierra y a los animales, muy bellos y nos da esperanza. Esperanza en pensar que podemos construir refugios para contrarrestar todo lo que, nos, lo que está, estamos viviendo, ¿no? Las múltiples violencias estructurales del machismo, de la economía, ¿no? De este capitalismo voraz. Y creo que Alicia, eh, junto con las ilustraciones del, de su última edición del libro de claves ecofeministas, con la ilustración de Verónica Perales, creo que es un respiro y es un abrazo para ver otras posibilidades de que hay cosas que se pueden hacer, pero tenemos que empezar a construirlas. Y lo que me gusta mucho es que todo lo que fueron planteando eh, o fueron recorriendo estas otras mujeres, desde otras otras ecofeministas, a Marán Terrero me gusta mucho que en un artículo lo, lo conjunta muy bien y ella habla de más que ecofeminismo como una categoría que viene de Europa. Ella dice, hablemos de, eco, eco, de feminismos ecologistas. Y los eh, feminismos ecologistas es plantearlos desde una respuesta entre una crisis ecológica global, pero que nos está pegando más a los pueblos latinoamericanos. Entonces, ella habla de que existe un entronque desde un patriarcado capitalista. O sea, el patriarcado todavía es antecesor del capitalismo, ¿no? Tiene mucho más tiempo en, en la construcción histórica de nuestras sociedades. Y que hay que ver esta visión mecanicista que se ha dado sobre el mundo y esa cultura de dominación y de violencia de los hombres de poder, ¿no? Sobre las mujeres y las niñas y otros hombres empobrecidos. Entonces... Esta pirámide que nos plantea me parece que resume muy bien diferentes vertientes que el ecofeminismo nos está planteando, ¿no? Primero comprender que tenemos una clara división sexual del trabajo, ¿no? Hay una economía eh, visible y una economía invisible. Y aquí otra autora que traigo a, a acá a la mesa es Silvia Federecci, que ya ella nos ha hablado de, de, la, de las desigualdades que existen cuando el cuerpo de las mujeres es el que en el cuerpo de las mujeres se carga con todo un sistema económico de despojo porque no es remunerado su trabajo y es invisibilizada la economía que sostiene su trabajo de cuidados. Entonces, vemos que este trabajo productivo y reproductivo que te hacen las mujeres, ese trabajo de cuidados es lo que genera también una crisis de cuidados porque son las mujeres las que están enfermando más, a las que nadie las cuida porque son las cuidadoras del esposo, del hijo, del papá, de la mamá, de los abuelos. O sea, el rol asignado es el que pone una carga tremenda de desigualdad que es social y que es sexogenérica. Entonces vemos que la acumulación por despojo, que también es como una categoría que se ha usado mucho desde las geografías críticas, eh, con Doreen Macy, David Harvey, y bueno, a quien le interese, puedo luego postear algunos links, porque también nos explica esta desigualdad de acumulación por despojo, es lo que genera la desigualdad sobre las mujeres, ¿no? Si los hombres a lo largo de la historia siguen acumulando capital, conocimiento, espacios, recursos, entonces, ¿en qué momento las mujeres vamos a encontrar esas posibilidades para alcanzar eh, los mismos derechos?, entonces, existe una invisibilización del trabajo, existe una desvalorización de los saberes y de los tiempos entre mujeres y hombres. Y también hay que decirlo, una desigualdad de derecho a la educación en las niñas. Y por ahí hay una película, creo que se llama rice donde se habla en nueve lugares, nueve territorios, Perú, eh, México, eh, bueno, diferentes contextos, cómo las niñas siempre son las que tienen menos acceso a poder estudiar. Y cuando los hombres migran por la crisis en el campo, se quedan los pueblos con solo mujeres y niñas y ancianos, son ellas las que tienen que sostener ese trabajo en exceso, no solo de cuidados, sino de reproducción de la vida. Entonces, bueno, estamos en una gran crisis que parte desde los cuidados, donde la dominación y la explotación de la naturaleza Sigue, siente sigue se sigue sosteniendo por un modelo de esclavitud clasista y racista que no ha cambiado, persiste. Y esto es lo que está denunciando, esto es lo que está trabajando tanto los movimientos como las epistemologías, o los pensamientos teóricos de los ecofeminismos de norte a sur. Y Amaranta también nos plantea que hay que romper con los pensamientos dualistas, ¿cómo le vamos a enseñar a las generaciones futuras a tener conciencia sobre el, sobre el clima, sobre el medio ambiente, sobre la ecología, si seguimos teniendo una mirada dualista y jerárquica donde separamos masculino y femenino? Donde seguimos pensando que mujer de la vida pública, ah, le gusta, cobra y se prostituye. Hombre de la vida pública, ah, persona con valor, este, con prestigio. Seguimos estigmatizando a las personas, pero principalmente seguimos teniendo prejuicios donde se les sigue asignando a las mujeres el espacio privado de la casa y a los hombres se les da la posibilidad de ser figura pública. Y cuando hablamos de feminicidio, hablamos de violencia extrema contra las mujeres, donde se asesinan a mujeres y niñas solo por el hecho de ser mujeres o a disidencias sexogenéricas por estar feminizadas o no cumplir con los roles establecidos de hombre o mujer. Entonces tenemos estos problemas tan fuertes de pensamiento dual donde se separa la mente del cuerpo, cuando para poder aprender y para poder enseñar necesitamos emociones y afectos. No se aprende con la razón, se aprende con la emoción. Y llevar todo a lo racional o separar cultura de naturaleza es lo que nos ha traído al momento actual de crisis ambiental, esa separación, esa fragmentación de los conocimientos, donde se eh, subordina lo animal, se ve como menos y se racionaliza todo y se le da mayor peso al trabajo intelectual, pero se le quita el peso al trabajo del cuidado de los animales, de la reproducción de la vida, de los alimentos. Entonces, estos procesos civilizatorios, lo único que han hecho es que se agrave el, el problema ambiental y la crisis de cuidados y objetivizamos todo perdiendo ese sujeto sensible que somos como humanidad y tenemos que dejar de tener esta forma de, de, de fragmentar las cosas, entre universal y particular, entre producción y reproducción. Esta propuesta me parece muy buena y no es fácil de irla desenmarañando, pero invito a que, a que la reflexionemos y que partiendo de aquí podríamos romper con muchísimos esencialismos, estigmas y machismos que traemos arraigados de la cultura. Entonces existen grandes pluralidades ecofeministas, Existen lo que le llaman los ecofeminismos clásicos, pero también lo que le llaman esencialistas. Yo aquí diría que hay que tener cuidado con reducir las cosas a discursos biologicistas. Eh, hay que valorar que el ecofeminismo espiritualista, que se le llama de los países empobrecidos, en realidad lo que están denunciando es que necesitamos justicia ambiental ante el mal desarrollo y hay que tener cuidado con los discursos de desarrollo sustentable hay que tener mucho cuidado porque son jerárquicos, son colonialistas, llegan a ser racistas y no responden al contexto local de cada territorio. Las eh, diferentes vertientes que han surgido, como el que el ecofeminismo que le llaman constructivista, donde pone al género como construcción social y donde pone que todas somos, tanto naturales y como cultura, es el que más perdura en, en, la en, en el pensamiento ilustrado, Ahora ha surgido también un movimiento queer desde el ecofeminismo, donde lo que denuncia es que la naturaleza también ha sido feminizada, que también es erotizada, que también es queerizada, y queer hablando de lo performático. ¿no? Entonces también se está proponiendo una, una liberación erótico-sexual desde todas las vertientes sin, sin caer en esencialismo sobre los géneros. Yo sé que este tema es un poco más complejo, no lo vamos a profundizar, pero lo menciono porque es importante... Decir que está surgiendo un nuevo movimiento y el que también está teniendo mucha fuerza es el ecofeminismo animalista, también llamado vegano o antiespecista. Entonces, bueno, hay enfoques como el que nos plantea Diana Trevilla desde México, que ella es de Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable del Colegio La Frontera Sur, está en Chiapas, en México, en San Cristóbal de las Casas. Y esta manera de poder esquematizar nos ayuda a resumir un poquito lo que ya les dije. Sin embargo, ojo, es muy bueno, yo valoro mucho el trabajo de Diana Trevilla, me encanta leerla, pero creo que no podemos seguir viendo las perspectivas de forma lineal. Y cuando digo que no podemos verlo de forma lineal es que está bueno tener englobado algunas exponentes y movimientos que nos ha dado el ecofeminismo, pero hay que romper la linealidad. Y llevarla a reconocer otros movimientos. Y cuando pongo el movimiento del Kurdistán y de esta propuesta que están generando las compañeras kurdas en el contexto de guerra ¿no? entre Turquía y el norte de Siria, es que se está hablando de algo que no cabe, no cabe aquí. Que no entra desde lo clásico esencialista, lo espiritualista, lo constructivista, desde la ecología política. O sea, es algo diferente. Y también lo que nos están planteando otras mujeres es, es distinto. Entonces, la ciencia de las mujeres, que se llama genealogy del kurdo, de, de es una propuesta que se están, está generando mujeres en contexto de guerra. Es cómo nos adaptamos en un contexto de guerra. Cómo generamos sociedades sustentables cuando nos están matando, cuando nos están despojando del territorio, cuando nos avientan bombas. Bueno, ellas en un contexto tan adverso crearon esta academia y están haciendo una propuesta de recuperación de la memoria ancestral y de sistemas de ecotecnias eh, de, vinculado a, a, al trabajo de, eh, bueno, regeneración de la tierra, la conservación de semillas, la autodefensa alimentaria, las economías alternativas... Están resistiendo desde un accionar tremendo y yo también invito a que el, este libro, Genealogies, está en línea, lo pueden descargar, está en la, las páginas que les recomiendo, pueden seguir para conocer un poquito más de estas estrategias resilientes y reexistentes de las mujeres del Kurdistán. Me parece que son el mejor ejemplo en la actualidad para comprender estos términos desde contextos muy adversos. Entonces ellas son un ejemplo emblemático desde el movimiento ecofeminista, también vinculado a reflexiones del, del anarquismo. Y aquí yo entro con una palabra que me gusta más hablar de resistencia que de resiliencia. Y parto de Enrique Leff porque esta frase me parece poderosa, cuando él dice que los pueblos de la tierra ya no solo resisten y ya no solo se adaptan. Sino los pueblos en resistencia están buscando la reexistencia, que significa entrar en procesos de búsqueda de emancipación y de reclamar modos de vida, ¿no? de, de vivir bien, y lo que acá en el sur se llama el buen vivir. Y de reinsertarse en la inminencia de la vida, que desde el ecofeminismo nos llaman abrazar la vida, y que ahorita vemos otras perspectivas, y de esta inmanencia la vida es... ...comprender que hay que entrar y hay que retejernos... ...en este metabolismo ecológico de la biosfera... del que somos parte. Entonces, es, es interesante lo que nos plantea Enrique Leff... ...y que compañeras como el, el movimiento del Kurdistán... ...toman eh, la resistencia por el derecho a habitar la tierra... ...a conservar la vida, a recuperar nuestra memoria. Y yo creo que también es importante... Hablar de luchas ecofeministas en el sur global, no precisamente de mujeres que eh, son consideradas dentro de los movimientos o dentro de las epistemologías feministas desde el norte. Aquí hay que hablar de un, eco, un feminismo del sur y un feminismo del sur ligado a la ecología popular y a lo que también algunas eh, denominan el ecofeminismo de la supervivencia. Porque aquí lo que estamos tratando es de resistir ante el despojo, ante la violencia, ante los megaproyectos, nuestro contexto es otro. Y que este, estos ecofeminismos están vinculados a defender la vida desde la autonomía de la salud y a de la supervivencia, a, como lo dice Maristela Estampa, por la defensa de la tierra, por la defensa del agua y contra todos los extractivismos. Entonces, Laura Zúñiga Cáceres, hija de esta mujer emblemática del ecofeminismo centroamericano y de todo el mundo, que es Berta Cáceres, deja un gran legado, no solo para el pueblo lenca y por la memoria de los ríos y del agua y de la lucha de las defensoras ambientales, sino también deja una hija eh, que está siguiendo sus pasos y está siendo parte de las luchas de propuesta de ecofeminismo en el mundo. También desde Guatemala tenemos a muchas, yo solo lo tomo aquí a ahora Lolita Chávez y donde se está planteando desde los feminismos comunitarios territoriales otra propuesta que no viene de los movimientos ecologistas, sino viene de los movimientos de, eh, ...territoriales por hacer comunidad y por rescatar la, la ancestralidad y revalorar toda esta memoria que se le ha quitado a los pueblos. Entonces, estas mujeres son un ejemplo, igual que Karina Ochoa en México, que está también ella más vinculada al movimiento zapatista, a las mujeres que luchan en el sureste mexicano, al ejército zapatista de liberación nacional que hay muchas mujeres como Karina, como Silvia Marcos y como eh, margara Millán que se han acercado a reflexionar, a escribir, a documentar y a proponer otras epistemologías desde una mirada de colonial. Y es ahí donde tenemos que apostar a mirar un poco más los mapas y ver que los ecos que están surgiendo de los movimientos feministas nos están arrojando muchísimas cosas. Y de aquí también reconocer que hay un ecofeminismo que fue negado por la historia, por haber sido tachado de esencialista, y que ahora estas mujeres lo están recuperando y están diciendo, es que esto nosotras también lo traemos a debate, ¿no? Y pongo de ejemplo el colectivo de Mujeres de Boston, que se llama Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, que en los años 70, en el 78, cuando Mary Daly sacó este libro de ginecología y hablaba, de hacer denuncia a todas estas terapias hormonales que sustituyeron a la herbolaria, que sustituyeron a las médicas, a las chamanas, a las parteras, que en sí es cierto, como dijo Silvia Federici, criminalizaron a las, a las brujas en la largo de la historia, en todo el mundo, para insertarnos un modelo multifuncional de industria farmacéutica que ahora es el que nos está brindando la posibilidad de regresar a una normalidad que no existe. Entonces, esta preocupación por la salud y por recuperar el control del propio cuerpo es central en el primer ecofeminismo que surgió de los años 70 y que no es reconocido. Y hay que mencionarlo porque en la actualidad lo están planteando las feministas comunitarias como Lorena Capnal, Adriana Guzmán. Eh, y muchas otras eh, entre Bolivia, el territorio Aymara, territorio Maya y otras territorialidades. Y aquí vuelvo a, a hacer una pregunta. ¿Cómo nos adaptamos a la modernidad, el desarrollo y el progreso? ¿Cómo podemos ser resilientes? ¿Cómo podemos adaptarnos ante este gran problema actual de pandemia? Bueno, pues para empezar hay que reconocer que hemos negado a las brujas en la historia y yo aquí recomiendo leer a Calibán y la bruja, de Silvia Federici, ambos están en línea, y el otro, el de brujas, parteras y enfermeras, porque ahí está la clave crítica de que queremos tener elementos para poder ser más resilientes a la adversidad, a la violencia, al cambio climático, a la crisis ecológica, pues hay que recuperar a nuestras aves ancestrales, hay que recuperar a nuestras médicas herbolarias, a nuestras chamanas, a nuestras curanderas, a las sanadoras. Hay que recuperar todo lo que se ha eh, creado o se tiene documentado desde la agroecología con las campesinas, con los campesinos. Hay que recuperar y retomar muchas claves de la permacultura, pero no desde esta permacultura elitizada de coaching, ¿no? de, de certificación carísima. No, esa no. La que tienen los pueblos. Hay que recuperar estos modelos de bioconstrucción, de captación del agua de la lluvia, de creación de baños secos, de pacas digestivas, de regeneración de la tierra, del lombricomposta. Estos saberes eran los que tenían las brujas, lo que le llamaron las brujas, que fueron criminalizadas por la historia. Ahí están las claves ecofeministas. Y bueno, yo con esto, eh, ahí me dicen cómo voy de tiempo porque no logro ver el el chat, pero ustedes me comentan. Yo con Bien. esto regreso de la, del pensamiento lineal a que necesitamos un pensamiento sistémico. Nos surge un pensamiento sistémico y un diálogo entre los ecofeminismos con los feminismos comunitarios, porque son dos cosas distintas. El ecofeminismo surge principalmente a los movimientos ecologistas y se teje con los movimientos feministas para irse formulando. Pero el feminismo comunitario surge de los pueblos indígenas y surge de las mujeres que están poniendo el cuerpo en la montaña, en la sierra, en la defensa de los bosques, las mujeres que ponen el cuerpo para cuidar las playas, para proteger los mares, los ríos, los lagos. Y aquí yo, yo solamente menciono tres perspectivas para hablar de esto. Tener un pensamiento en espiral, es tener un pensamiento no lineal y regresar a la mirada cíclica sobre nuestros cuerpos como primer territorio, como primera geografía, entretejido con los territorios habitados, nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestras familias, nuestras redes afectivas, amistades, trabajos, todo lo que se articula. Entonces, mientras... En eh, las españolas, como aquí me faltó mencionar a Yayo Herrero, que también Yayo Herrero es eh, también una, una voz muy importante desde Ecologistas en Acción en Madrid y que tiene unos libros muy lindos, ella plantea de que hay que poner en el centro la vida. Poner en el centro la vida significa que lo que estamos perdiendo es la calidad de vivir. Y aquí está la frase, la típica frase de vives para trabajar o trabajas para vivir. Esto nos plantean las españolas cuando hablan de que nos hemos vuelto ecodependientes e interdependientes. Totalmente ecodependientes de lo que nos da la tierra, pero no la cuidamos. Solitas nos estamos envenenando como personas con nuestro modelo de consumo y extracción. E interdependientes es que no podemos negar de que para la primera sustentabilidad es afectiva y es emocional. No pueden ex existir sociedades sustentables en contextos de guerra. No pueden ex existir sociedades sustentables, adaptativas, con un modelo económico de despojo como es el capitalismo. Eso es falso. No existen las ciudades sustentables. Ese es el discurso que nos están imponiendo desde el norte global. No existen y no van a existir. Y si existen, no abrazan la vida. No abrazan la vida, como nos lo dice Vandana Shiva en su primer libro. Y no abrazan la vida porque entonces es, extraemos el agua de los pueblos aledaños para sostener a la urbe, que se siga nutriendo del despojo de, las minera, de los minerales para tener sus tecnologías del despojo de los alimentos, pero sin poder tener un retejer de red. O sea, no hay comunidad. Y acá está el diálogo que yo encuentro. Las feministas comunitarias... Antipatriarcales de Bolivia y las feministas comunitarias territoriales del pueblo maya en Guatemala nos están diciendo, muy bonita su teoría, muy bonito todo lo que ustedes hablan, pero no entienden nada porque no están comprendiendo que lo que se tiene que tejer es la red de la vida y está rota. Entonces Lorena Cabnal nos ha planteado mucho esta, este retejer desde lo que le llama a ella la temporalidad consciente no hay una temporalidad consciente no somos conscientes de que nuestra temporalidad es una espiral pequeña y nos vamos y no es lineal y no tenemos conocimiento de nuestra ciclicidad ni nuestra conexión con la luna ni con la tierra ni ni nos miramos para comprender en términos afectivos en términos espirituales en términos cosmogónicos y lo que nos invitan las compañeras es que hay que ser cosmosintientes, cosmopensantes y sentipensantes. Ahí está el pensamiento sistémico, ahí está la mirada desde la complejidad, y desde la complejidad no entendiéndolo como algo complicado, sino entendiendo que, que, que no necesitamos tanto orden, progreso, modernidad y desarrollo. Si nos necesitamos para adaptarnos y ser resilientes ante lo que está sucediendo, Entender que no podemos vivir con calidad y no podemos cambiar los problemas actuales si no defendemos esta red de la vida desde el territorio cuerpo y desde el territorio tierra, que es uno. Entonces, bueno, eh, la resiliencia es algo que no se trata de solo pensar en términos adaptativos, sino sí de encontrar herramientas, metodologías y estrategias de supervivencia, pero también de construcción desde la creatividad. Y por eso digo resi resiliencia y reexistencia. La adaptación no solamente se trata de hay que aclimatarnos o ambientarnos en cada territorio, sino se trata de que tenemos que hacer transformaciones para generar cambios necesarios reconociendo las desigualdades históricas y geográficas en la población y nuestras propias violencias, nuestros propios machismos, nuestras propias contradicciones entre discurso y praxis. La autogestión es una palabra, para mí me parece como pilar de todo esto. Porque necesitamos recuperar la autogestión de la salud y la autonomía de nuestros cuerpos. No podemos depender de una vacuna o de una pastilla, ni ahora ni nunca. Tenemos que recuperar saberes ancestrales de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras amigas, de todo nuestro linaje femenino. Ahí hay muchas claves que se nos perdieron en la historia y hay que ser transgresoras. A esto me refiero con que necesitamos provocar a la creación, a la acción y a la consecuencia. Transgredir significa saltar barreras y romper muros, superar obstáculos, que es otra forma de adaptarnos. Y esto significa que si pensamos en clave comunitaria, no navegamos en la vida de forma individualista para buscar estrategias de adaptación, sino construimos en clave comunitaria los elementos que necesitamos para la vida y eh, también entender que no tenemos que adaptarnos a las convenciones sociales impuestas. Hay que romper estereotipos, hay que romper estigmas, hay que desobedecer las normas, también se tiene que hacer. Porque a veces nos violentan, sobre todo cuando violentan la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y pongo esto, este, este es como péndulos, porque como decía Berta Cáceres, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo y hay que despertar. Y con esto cierro, que esto fue lo que hice con la investigación de la maestría, de que ante toda problemática hay que buscar desde la autogestión las propuestas. En Ciudad de México lo que yo hice fue identificar que si hay deterioro ambiental, pues que se vaya generando propuesta de agroecología urbana. Y aquí en Ciudad de México hay una gran red de tejidos de huertos urbanos. Me parece que hay que empezar a mapearlos, hay que encontrarlos y hacer intercambio de semillas y bancos para su conservación. Si tenemos acumulación por despojo, pues entonces hay que entrar a procesos de colaboración y de cooperación. Si tenemos pérdida de biodiversidad, entonces la propuesta es que hay que aprender a hacer conservación comunitaria, no desde los lineamientos desde arriba, no desde los objetivos del desarrollo sustentable, sino desde los objetivos comunitarios de las poblaciones y de los habitantes de cada territorio. Si tenemos una economía extractiva, construyamos economía solidaria sustentable, alternativa. Si tenemos una pérdida de calidad de vida, hay que construir otras formas de vida, de forma autogestiva y con una, una perspectiva ecofeminista. Eso nos brinda más posibilidades, más perspectivas. Si estamos viendo estos procesos de elitización de los espacios, que se llama gentrificación de las ciudades, donde cada vez es más caro habitarlas, pues hay que apostar a hacer recuperación de espacios comunes. Hay que apostar a tomar la calle, a ocupar la vía pública y ver la manera de que esto se vuelva algo eh, socialmente... Eh, comunitario, horizontal, es difícil porque el poder está incierto en todas las escalas, pero hay que apostar por la recuperación de todos estos espacios. Y bueno, pues sí tenemos un problema de sobrepoblación pero hay que tener cuidado con el discurso ecofascista, porque si bien el decrecimiento como palabra que está muy dentro de la academia es interesante pensar que hay que decrecer, también hay que cuidar con qué ¿O hacia dónde dirigimos el discurso de quién tiene que decrecer y quién puede seguir teniendo hijos o puede, o puede, puede seguir reproduciéndose? Porque entonces nos volvemos este, juiciosos de la vida de las personas o de territorios donde se están exterminando a los pueblos indígenas o a los pueblos o comunidades empobrecidas. Esto es solo una mirada generalizada, esto es, una, esto es un elemento clave de cómo podemos adaptarnos, pues bueno, con redes de economía solidaria, Acá en México los llamamos trueque al intercambio de saberes y eh, generar estos mercados alternativos de reproducción de la vida. Aquí solo puse un ejemplo, que lo pueden ver en línea, las ferias multitrueque como una forma posible de economía solidaria, donde las mujeres tienen un papel muy importante porque son las principales productoras eh, de alternativas de herbolaria, de cosmetología, o que están en el, en el trabajo de los huertos urbanos, ¿no? Y finalmente, con esto quiero cerrar, el verdadero aprendizaje se desarrolla en términos de libertad. Autogestionar nuestro aprendizaje es ampliar nuestra capacidad de aprender y hacer, más que la capacidad de comprar paquetes de conocimiento. Esto es importante porque cuando yo pensaba la plática y veía las categorías, no hablar de sustentabilidad, de resiliencia, de adaptación, yo decía, es que esto se sostiene desde algo, algo clave que es la autogestión de los conocimientos, ¿no? el pensamiento crítico, la corresponsabilidad de eh, los, las decisiones y la forma de vida, y también del desaprender lo aprendido, de ¿no? descolonizarnos en todo lo que nos enseñaron desde chiquitas hasta ahora, hay que buscar que tenemos que apostar por una educación popular, una educación alternativa, y los ecofeminismos nos están dando muchas luces para cambiar las estructuras de poder y las formas de habitar el mundo. Bueno, por acá yo cierro, para que, voy a terminar de compartir aquí, a ver acá, me faltó una más, ¿cómo vamos de tiempo?, me parece que bien, ¿verdad? Bueno. Eh, está un... bien, está bien, no te preocupes. Perfecto. Bueno, una más. Cierro con esto, cuando hablamos de estas categorías que nos ayudan a comprender qué podremos aportar. Cierro con la espiral de Lorena Capnal, que habla de que necesitamos esta temporalidad consciente, ¿no? este, este, este retejido de la vida que nos está proponiendo el feminismo comunitario creo que nos puede dar muchísimas luces e invita muchas reflexiones para cambiar nuestra forma de pensar y entender los procesos tanto de aprendizaje como de enseñanza y de acción en términos de construcción colectiva. Entonces, esta espiral es solo un ejercicio que parte de la cosmogonía mayashinka y que nos invita a tener un pensamiento plural a, a pensar desde, también desde una forma recíproca y, y no solo dual, ¿no? sino con todos los elementos que nos plantean entender que el primer territorio es el cuerpo y la sustentabilidad comienza ahí, en qué comemos, en, de qué nos estamos haciendo corresponsables y también de asumir y comprender las desigualdades que traemos en nuestras propias historias de machismo, de violencia, y en las prácticas patriarcales en las que nos encontramos inmersas que no nos permiten construir otros mundos. Bueno, aquí la dejo abierta a las charlas y pláticas. A ver, voy a terminar de... Creo que ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Ya estás. Este, bueno, yo realmente... Quiero agradecerte, eh, ha sido un recorrido súper rico eh, y enriquecedor, no solo agradable, sino que enriquecedor. Eh, tengo la impresión de que no hay muchas preguntas o no hay preguntas, entonces eh, realmente tengo que confesar que tenía varias preguntas en el camino y las fuiste respondiendo una a una. Entonces no, no tengo preguntas para hacerte realmente. Realmente nada más. Creo que como recomendación eh, y yo como, como acompañante en los procesos de aprendizaje, eh, que vuelvan a ver esta esta tu, tu presentación. Eh, con calma, con cuidado, vas dando permanentemente pistas. Eh, donde, no solo en términos de investigación y profundización metodológicos, epistemológicos, ontológicos, de cambio de paradigma, sino que también vas dando pistas para la práctica, y yo creo que eso es fundamental, eh, y no solo para profundizar desde la visión del ecofeminismo, sino que también eh, desde la visión de una aprendiencia eh, rizomática, amorosa, cuidadosa, y, y vital entonces yo creo que realmente eh, sí recomiendo que yo la voy a volver a ver varias veces mm -hmm. este porque es mucha información eh, y, y creo que también es importante y yo realmente agradezco al encuentro de, al segundo encuentro de educación eh, eh, ambiental que te haya invitado eh, porque siguen siendo temas eh, marginales de alguna manera, ¿verdad? Eh, y yo creo que eh, con el recorrido que tú diste queda claro también de que de que hay una historia, una historia de nuestras ancestras y una historia que se liga con, con lo que implica mirar eh, la cuestión ambiental, eh, la, mirar nuestro entorno, no solo eh, digamos en términos de territorios, en términos bueno de, de relaciones, de articulaciones, desde la complejidad, desde el pensamiento crítico y desde la, la eh, diríamos, eh, la postura freiriana, ¿no? que fue lo último dijiste, ¿no? ¿no? Tal vez eh, como para entender un poquito más, creo que da, yo veía en tu en tu presentación que das cursos, eh, sería interesante saber eh, dónde, cuándo, cómo, es como para ver si, eh, si nos comentas un poquito de, de eso. Sí, claro, muchas gracias. Pues sí, yo sé que es mucha información y, y se va digiriendo poco a poquito. Eh, yo eh, tengo un, un curso de ecofeminismo que abre en, a, en agosto, es una plataforma de Module Cloud, eh, en línea, donde se comparto, bueno, comparto los, los materiales, lecturas, videos y al, eh, unas sesiones presenciales también para tener un diálogo con toda esta información y claro, es, son cinco semanas de ir reflexionando, e ir ir discutiendo y aprendiendo, pero sobre todo interpelando lo que te interpela, lo que te lleva al conocimiento situado, que es mí lo que más me interesa para eh, aprender los múltiples ecofeminismos, es qué te resuena. Y siempre parto del ejercicio de mapeo del cuerpo, de posicionarnos en nuestras huellas de los pies, para desde ahí ser conscientes de cuál es la problemática ambiental del territorio que habito y cuál es la historia de las mujeres en mi, en mi genealogía feminista, ¿no? Ayuda muchísimo porque sí, creo que esta forma de aprender desde lo emocional y lo afectivo, te brinda muchas estrategias para ser consciente, pero también para comprender que no todo lo que está escrito es eh, la única verdad, que mal contrario, falta narrar y falta que documentemos y alcemos más voces de las diferentes historias de lucha. Y pues que es, es muy bonito, eh, son muy bonitos los feminismos con perspectiva ecologista. no Son muy lindos, a mí me gustan porque es una sensibilidad que no solo tiene que ver con, con el gen, los múltiples géneros ¿no? femeninos y las disidencias, sino con ver a las plantas y a los animales por igual, no es igual de importante alzar la voz por eh, un feminicidio que por la tala de un bosque y, que, y por la pérdida de una especie entonces creo que no se trata de, de ver qué es prioridad, en este momento todo es igual, importante y forma parte de esta misma red de la vida y si podemos aprender a reconectar con este pensamiento cíclico creo que Ahí vamos a encontrar muchas estrategias, muchísimas, ¿no? De la existencia. Sí. Bueno, absolutamente, pues sí eso. absolutamente. Y yo creo que, que realmente no, no, no es posible entender a los, el ecologismo sin el feminismo. O sea, realmente, por lo menos, y, y, y viceversa. O sea, y, incluso todos los movimientos sociales. O sea, realmente... Eh, vas viendo esta, esta fragmentación eh, de sectores de, de, de resistencias y de reivindicaciones, realmente es para mí un error, o sea, creo que es, es mucho más complicado en el sentido de que hacer el ejercicio en términos de entender esta complejidad, esta trama de la vida, como decía Capra, es, es mucho más complicado, pero, pero eh, realmente por ahí va la cosa, siento yo, ¿verdad? Creo que tal vez la historia nos puede decir otra cosa, pero por lo menos ahora, en este contexto, creo que es válido eh, esta este entramado, ¿verdad? está entender el, el no dejar esto por afuera y esto otro por el otro lado porque no, no, no se ajusta es parte del ejercicio, ¿verdad? y sí bueno, entonces eh, yo que quería nada más leer eh, algunos de las eh, de los comentarios eh, de, de la UCR de Optur Turismo Sostenible del Caribe gracias por esta actividad de Gabriela Fenza qué hermoso y comprometido reencuentro Karelena Sí. <risa> de Fritz su caos, un caos, <risa> muchas gracias por compartir, <risa> excelente presentación Carla Gracias eh, Gabriela de nuevo, yo ya tomé el curso y lo recomiendo mucho, mucho <risa> Muchas gracias, sí, está hecho con mucho amor, la verdad sí, que sí. Ok, excelente. Tal vez sería lindo poder poner en, el, en, en las redes sociales, en el Facebook o de repente el, el, el, la, como el enlace a dónde o cómo contactar. Claro, sí, sí, sí. La página de Facebook en la que comparto eh, los cursos, talleres, doy muchos también que son gratuitos eh, de, eh, porque... Hago con muchas otras compañeras, con las geobrujas y con Mujeres y la Sexta, hemos creado jornadas, ¿no? jornadas de reflexión, eh, con feministas, de defensa del territorio, Entonces, hay muchos este, materiales que les podemos compartir. Y bueno, en, me pueden encontrar como ecología y feminismo, ahí es, tiene un logo de una lunita, ecología y feminismo también en el Instagram y en Twitter es como arroba ecofeminismos por estas tres redes sociales. Y Perfecto. también a las páginas de mis compañeras, eh, Mujeres y la Sexta, es una página. Eh, las Grietas en el Muro es otra, que también están en Facebook y en YouTube. Ahí están todos los eh, foros o eventos que hemos hecho de diálogo. Hay diferentes vertientes que están trabajando de educación. Hay una que se llama la otra educación, otra sobre la otra salud. Dependiendo del tema que les interese, pueden entrar incluso a los foros, eh, que son gratuitos. Y eh, la página de Geobrujas, Comunidad de Geógrafas también, que tenemos ahí un trabajo muy bello con las compañeras. Entonces, bueno, pues, eh, con todo gusto eh, pueden escribirme y quien quiera algo de lo que mencioné de los libros, hay una carpeta que se llama Compilación de Libros Libres. Me he puesto a buscar qué libros están en PDF de, de acceso gratuito. Ahí todo lo que les mencioné, ahí lo pueden encontrar. Excelente. Un, unos 100 libros más o menos de, de las diferentes autoras que he encontrado sobre esta conjunción de los movimientos, el ecologista y el, y el feminista. Uh -huh. Perfecto, excelente. Bueno, un, un eh, mensaje más, eh, saludos y gracias desde Morcillo, Sonora. <risa> gracias. <risa> ok, bueno, no resta más que agradecerte y... y... Pues seguimos en contacto verdad y ojalá eh, repasen esta esta charla eh, continuamente guardarla en sus en sus drive o en sus computadoras muchísimas gracias muy amable cari súper ilustrativo y un besote grande gracias a todas okay. hasta, luego. hasta luego chao chao